Buenos días para nada. Hola buen día, cómo andan? Mi nombre es Lucrecia Prat y estamos hoy acá con Gustavo para compartir nuestra pasión por aprender y enseñar. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas y convocados por el Centro de Idiomas. A mí me toca un poco compartir acerca de las neurociencias y cómo aprende un cerebro una segunda lengua. Bueno, mi nombre es Gustavo González, yo ya tuve el gusto y el placer de estar acá el año pasado y voy a seguir más o menos en la línea de lo que presenté el año pasado de la incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza y también que tiene que ver mucho con lo que habla el de las neurociencias, de cómo los alumnos necesitan, eh, necesitan de, de la tecnología, pero sin olvidarse de la parte humana, que es lo que los hace enteros. Y vamos a estar trabajando eso, yo, la eh, incorporación de nuevas tecnologías y también el uso de historias, videos y canciones y humor para, para la, eh, la enseñanza y el aprendizaje efectivo al inglés. Y yo voy a tirando algunas ideas para, para hacer que nuestra clase sea más creativa, para salir un poco de, de, de la caja tradicional en la que generalmente tendemos a enseñar y algunas ideas prácticas para que los profes se lleven y puedan empezar a hacer, eh, mañana no porque es domingo, pero el lunes mismo. Sí, esa es la idea, ideas prácticas y también la idea de que compartir un, un guía de capacitación que... Eh, es complicado organizar algo, así que quiero agradecer al Centro de Idiomas de acá de la, de, la, de la Facultad de Ciencias Económicas. También quiero agradecer a Oxford University Press, que es la editorial que nos sponsorea y a Advice Bookshop de Santa Fe, que vinieron también y son parte del evento. Nos acompañan bueno, a todas partes. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, esperemos que, que vengan muchos docentes de, la, de Paraná, de Santa Fe y de la zona y veamos qué podemos hacer por una, una enseñanza... Eh, Compatible con el cerebro. Exactamente, me encantó, me, me encantó. Bueno, sí, gracias. Gracias, que tenga un lindo día.